Hola, en este video voy a explicar cinco cosas que le ocurrirán de ahora en adelante a este canal. Sin más nada que decir, empecemos. Número 1. No. Bueno, esto creo que es la mayoría que le pasa a los canales. Pero sí, este canal sufrirá una mejora en el diseño. Ya que mi banner y mi... Pues bueno, foto de perfil son... Sim de antiguos y decidiré cambiarlos digo que decidiré cambiarlos ya que ahorita no ahorita no ahorita no pero bueno pasemos al segundo número 2 los shaders y si sí, bueno no son los shaders son los renders esto ya de seguro lo saben pero en mis videos ya han visto que un, un lanzaguisantes ha aparecido Es que esos son mis shaders Porque sí me decidí crear unos Así que bueno, espero que les gusten Número 3, subtítulos Y sí para los que son de inglés no se preocupen Ya tendrán subtítulos en inglés Pero si, pero si quieren en español pues tendrán que ver el video Número 4, bueno, parece que estoy haciendo un poco de trampa, ya que esto no le ocurrirá al canal, no al otro canal, no, no a Funkroom, no a mi canal del clan P-Shooter Oficial. Y es que este canal va a tener un poco más de constancia con los videos, pero no tanta como para decir, interesante. Y número 5, variación de contenido. Y sí, Tendré más variación, en total 20 variaciones de cosas en el canal, la primera son los videos de los packrooms estas weas no cuentan porque las hice antes del aniversario del canal, pero eso sí el video de Game Master va a contar, y en segundo tendremos el terror, ya que me dedicaré a analizar el terror, cualquier terror ya sea, pero bueno, sigamos, pero en fin, y cuál es el tercer contenido, pues críticas, pero y sí, un poco de críticas a youtubers, a juegos, o cualquier cosa, o sea que se me venga la mente, eso sí, no se vayan a poner mo... ay, es que tu crítica está mal, bueno eso es molesto, pero en fin sin nada más que decir con... soy Lanza y espero que les haya gustado este vídeo veo que no tomo mucho tiempo, pero sí, este es el alguien... este es al aniversario muchísimas gracias por estar aquí, sé que no es tan especial pero se me vino a la mente y por último adiós